Ven a llorar conmigo, melancolía, ven a recordar conmigo, melancolía. Ven a vivir aquellos momentos, melancolía, ven con lágrimas bonitas, melancolía. Es un día más de soledad, es un día más de recuerdos bonitos. Es un día de esos que llegan y abrazan Es un día completo y lleno de melancolía Hoy mi corazón recibe su visita Hoy mi alma se agita y se agita Estoy esperando una llamada Llamada que necesita mi melancolía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 Ay ay, ay, ay, ay, melancolía. La alegría y el lamento solo son uno. Son solo recuerdos de lo bonito. Son paseos por un pasado exquisito. Son eso que llamamos la melancolía.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 Ven a vivir aquellos momentos, melancolía Ven con lágrimas bonitas, melancolía Ay, ay, ay, ay, ay, melancolía Ay, ay, ay, ay, ay, melancolía Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Ay, ay, ay, ay, melancolía